Puedes hacerla orgánica, pero la verdad es que a mí orgánica no me ha funcionado muy bien. Me ha tomado muchísimo tiempo para que convierta. Sí convierte, pero me toma mucho tiempo. Así que esta es con tráfico de pago. Vas a explotar tus ganancias de CPA con un método viral. Que te voy a mostrar aquí. En este caso voy a usar la red de CPA. CPA grip. Pero tú puedes usar la que tú quieras. La que a ti te guste. Está bien porque no es content locker. No vamos a usar content locker. Vamos a usar esa estrategia para giveaways. Así que puedes usar la red que a ti te guste. La que a ti te convenga. O en la que ya estás. Bueno pues esa si tiene cualquier oferta de giveaways. Nos va a venir muy bien. Para esta estrategia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 y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores porque créeme que es una estrategia bien buena que os va a servir mucho y os va a ayudar a generar vuestros primeros ingresos online o aumentar los que ya tenéis. Y sin más dilación vamos a ver cuál es este método de explotar nuestras ganancias de CPA con un método viral. Lo primero que vamos a hacer es conseguir nuestro enlace de una oferta de CPA. En este caso va a ser una oferta de giveaways, porque los giveaways, hombre, se dan bastante, bastante bien. Vamos a trabajar con CPA Grip para el ejemplo. Me voy a ir a CPA Grip y voy a buscar la oferta que vamos a correr. Esta es la cuenta demo, la cuenta demo que yo uso para CPA Grip. No es mi cuenta real, no vas a ver ganancias por ningún lado, no vas a ver nada, porque es una cuenta demo. Bueno, pues en CPA Grip, si quieres suscribirte aquí abajo, te voy a dejar el enlace para que te suscribas. Me voy a ir a donde dice Offer Tools, clic en Offer Tools, voy a ir a My Offers, y en My Offers me van a aparecer un montón de ofertas. Como yo quiero que esta oferta sea para Estados Unidos, le voy a dar clic aquí y voy a buscarlo, Estados Unidos. Y en Estados Unidos, fíjate que hay muchas ofertas. Esta es para móvil, móvil, móvil, email, submit. Esta me gusta, email, submit, porque es sencilla. Me da 2,7 y el net es 3,22. Bueno, pues no está tan mal. Me gustaría que fuera más alto, pero bueno, está bien. Hay otra que es 750 para desktop. Ves, está mobile y desktop. 207 es la misma pero es para desktop Bueno, pues vamos a coger esta porque está muy bien Y lo que voy a hacer es darle clic aquí Y aquí lo tiene, dice que esta oferta solo está para dispositivos móviles Y solo para Estados Unidos Bien, sin problema Me voy a coger este mismo enlace, ya lo tengo aquí Simplemente voy a dar copy link, clic Y me lo voy a poner en un blog de notas Aquí me lo pongo y esta es oferta de Paypal 750 que me va a pagar 2 dolaritos aproximadamente por cada conversión, bien ya la tengo voy a cortar el enlace para que no se vea tan feote, me voy a ir a Bailey, por ejemplo y así tal cual en Bailey lo voy a copiar y lo voy a cortar, si me deja porque últimamente Bailey no me deja, vamos a crear le pongo allí y le doy a crear, listo lo copio, copy listo y lo pongo aquí en mi blog de notas ha cortado y lo siguiente que voy a hacer es hacer una landing page landing page landing page estilo linktree es una página de bio bio page una página bio puedes hacerlo con la herramienta que tú quieras con linktree con BioLink, con EasyLink, con lo que tú quieras en mi caso yo la voy a hacer con system porque estoy muy acostumbrada a System y la verdad que tiene páginas súper, súper bonitas. Esta es la página. Te voy a mostrar cómo me ha quedado al final. Mírala. Qué bonita. Sin más, el, el botoncito se mueve. Le he puesto ahí un código para que se mueva el botón. Dice Giveaways to Enter to Win. Free, giveo, free Giveaway. Listo. Sin más. Sin más pretensiones. No quiero más que esta simple paginita. Hacerla en System es muy sencillito. ¿Ves? Simplemente tengo este, una sección sin más. Una imagen, un texto, el botón y un pequeñito código para que este botón rebote. No te preocupes, no pasa nada porque es muy sencillo el código. Y si tú quieres esta página, esta que es súper bonita, aquí abajo en los comentarios te voy a dejar el enlace para que tú simplemente modifiques este botoncito. Me voy a ir ahora mismo y voy a coger el botón, le doy clic y aquí dice open URL. ¿Qué URL? La que me acabo de hacer. Esta. Control C. Y me la pongo aquí, Control V. Le doy a guardar cambios. ¿Ves? Listo. Me voy. La actualizo. está, Fíjate que le voy a dar clic. Y me envía. Bailey lo ha bloqueado. Entonces con Bailey no lo puedo acortar. Vamos a cortarlo con algún otro que no sea Bailey. Por eso decía, ten cuidado porque Bailey está penalizando este tipo de enlaces. Sobre todo los de CPA Grip los penaliza. Voy a ir a otro acortador. Por ejemplo, Catly. Cut.ly. Control C. Control V. A cortar. Copiamos. Y va. El botoncito. Quito el de Bailey, Pongo el de Catly. Y le voy a guardar nuevamente. A guardar. Me voy a verlo. Y voy a darle clic. Genial. No te preocupes. A ti no te va a pasar. Porque esto lo hace CPA Grip. Porque yo no estoy en Estados Unidos. Así que me da este error. Pero bueno, no pasa nada. Ahí está. Listo. Ya tengo mi paginita que te recuerdo que te la voy a dejar aquí abajo en los comentarios. Y vamos a ir a la parte viral. Esta es la parte sencilla, la parte de hacer la paginita. Vamos a la parte viral. Me voy a ir a Canva y voy a generar un gráfico para el Giveaway. En este caso ya lo tengo. Es una plantillita que estaba aquí. Yo simplemente le puse colores nuevos. Le puse el 750p para el Giveaway. Y ya está ahí toda lista. Para que yo pueda usarla. Le he descargado. Ya la tengo en mi ordenador. Y lo que voy a hacer es publicarla en Twitter. En Twitter o Twitter, como lo pronuncies Me voy a ir a Twitter. Es esta. Atento. Tú tienes que hacerlo con una cuenta nueva. No lo hagas con tu cuenta normal. ¿Ves? Yo aquí tengo mi, mi logotipo, mi cuenta normal. No. Hazte una cuenta que tenga que ver con Giveaways. Cuando tengas la cuenta que tenga que ver con Giveaways, entonces... Ahí sí publica esta oferta. Vamos a poner la oferta y vamos a ponerle el componente viral. Yo ya lo tengo aquí. ¿Ves? Aquí te he puesto crear cuenta nueva bonita, poner en el post. Voy a copiar esto, control C, me voy a la cuenta, me voy a poner aquí. Dice, entra a nuestro giveaway de 750 dólares de PayPal. ¿Qué tienen que hacer? Retuitear este tweet, darle like al tweet y entrar en... Y aquí dice mi enlace, for a chance to win. ¿Qué enlace? Este, el de mi página, lo voy a copiar, lo sustituyo aquí. Control V. Ya está, ¿ves? Este es mi largote, también tendría que acortarlo. Pero bueno, lo voy a dejar así. Y voy a subir la imagen. Aquí donde dice media, le doy. Mira qué bonito es. ¡Ah! ¡Qué preciosidad! Le voy a dar a tweet. Listo. Y ya lo tenemos. Eso es todo. Y hasta aquí es lo que vamos a hacer. La gente, para entrar a este giveaway, tiene que primero retuitear. Luego darle like y luego entrar a la página. Y dentro de la página, bueno, pues ya, ya CPA Grip los derivará a la oferta. Si no están en Estados Unidos, les pondrá cualquier otra oferta, no te preocupes. Y si tú tienes un rotador de enlaces, bueno, pues entonces ahí tú puedes ponerle que si no es de Estados Unidos, se vaya a otra oferta. Te buscas otras y la pones y la gente ya se irá a otra oferta si no es de Estados Unidos. Parte de tráfico pago. Muchas veces he hablado ya de esto en mi canal y hoy lo vamos a ver. Mira, esto es Pico Workers que ahora se llama Sprout Geeks. Mira, voy a buscarlo para que tú lo veas. Si yo, si yo le pongo Pico Pico Workers, ¿ves? Esta Pico Workers, clic, ahora se convierte en Sprout Geeks. Ya no se llama más Pico Workers, ahora se llama Sprout Geeks. Es el mismo servicio, pero ya le han cambiado el nombre. Están los microjobs y estás como empleado, ¿ves? Puede ser como trabajador, como worker, ¿ves? Y aquí tú tienes las ofertas para ganar dinero, hay muchas ofertas, o ponerte como empleador. En mi caso yo me voy a poner como empleadora y aquí yo le voy a poner post a job, le voy a dar clic a post a job y vamos a ponerlo para Estados Unidos, para que la gente sea de Estados Unidos, me voy hacia abajo, voy a elegir Estados Unidos. Aplico los cambios y me voy. Y fíjate que aquí me dice qué quieres. Yo lo que quiero son Twitter Influencers. Twitter Micro Influencers. Clic. Fíjate cómo me va aumentando aquí los costos. Si es Facebook, es más baratito, 2.20. Si es Twitter, es más caro, 3.80. Me pone aquí que necesito 25 trabajadores para conseguir los objetivos que aún no le defino. Pero él piensa que ya lo sabe que es de 50 seguidores, yo lo que quiero son 300 y quiero retweet de 300 seguidores, le doy clic y me ha aumentado a 12 dólares, 12 con algo, si yo quiero estos más de 300 retweets necesito esto, genial, me parece estupendo y le voy a dar apply and go the next, me pone el nombre del trabajo, me pone hint, Include micro-influencer en in the title. Entonces voy a poner micro-influencer. Influencer. Influencers hire Para contratar. Listo. Y aquí vamos a poner qué tareas necesita completar. Ves aquí me pone Los trabajadores tienen que ser capaces de terminar cualquier tarea en un periodo, en un periodo muy corto de tiempo. Bueno, pues entonces yo le voy a poner. Paso 2 retweet, lo voy a poner de nuevo this tweet y como ya lo tengo me voy a ir a mi twitter este, este es este y para ver exactamente cuál es, fíjate que tiene aquí este, esa línea de tiempo le voy a dar clic en la línea de tiempo voy a copiar la parte de arriba y la voy a poner aquí en mi pico workers Retweet mi tweet y le voy a poner envíame una captura de tu prof, de tu perfil y el, ret, y el tweet retuiteado. Ya está, le voy a poner aquí otro paso. Y this is the tweet. Y ahí lo ponemos, listo. Luego vienen las variables, eso yo no le voy a poner nada. Notas adicionales, ninguna. Y las pruebas de trabajo. La prueba de trabajo quiere decir lo que tiene que hacer. Por ejemplo, screenshot o lo que sea, bueno, pues yo le voy a poner aquí with your profile and the retweet listo, eso es todo, no necesito nada más y cuando ya la tenga, me dice cryptis bla bla bla, seleccionamos una acción para validar y la acción para validar es how much I give away y así me aseguro que al menos leyeron que voy a, a tener 750 dólares. Ya está, suficiente. Y ya está listo. Simplemente me dice que tengo que poner los, el dinero, deposit money. Y con eso ya es suficiente. Voy a empezar a correr mi oferta. Y voy a tener un montón de retweets. La idea es que a más retweets se haga una bola de nieve. Y la gente al final retuitee sin que yo les pague absolutamente nada. Con esto vamos a conseguir... Mínimo, mínimo, con los datos que he puesto aquí, con eso yo he conseguido 10, 10 conversiones, 10, y 10 por 2 son 20, menos 12, 8, 8 dólares de ganancia. Bueno, con eso es viral y la gente ya va a empezar a compartir sin que yo pague, sin que yo pague nada, va a empezar a hacer la bola de nieve y la gente va a convertir sin que yo pague absolutamente nada. Bueno, marketer, ya te he dado la estrategia completa. Buscamos la oferta en CPA Grid. Hacemos nuestra página en System.io o en el que tú quieras. A mí me gusta System. Acortamos nuestro enlace, en este caso fue Cat.ly. Hacemos una imagen para compartir en Canva. Ponemos el tweet en nuestro perfil de Twitter. Te sugiero que hagas uno estrictamente nuevo en el cual tú puedas poner este tipo de ofertas. Y vamos a comprar el tráfico para que se viralice con una mínima inversión, con esta inversión tan pequeñita, tiene que viralizarse y nosotros empezar a sacar nuestro dinerito de ese CPA GRIP. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este método con el cual puedes explotar tus ganancias de CPA GRIP con este método viral. Es viral. Si la gente sigue las instrucciones, se va a viralizar. Y a ti te va a salir por nada el tráfico, por nada. Lo único que vas a tener es esa primera inversión. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este vídeo. Te recuerdo una vez más que aquí abajo en la descripción tienes todos los enlaces para que tú no tengas que perder nada de tiempo ni construir nada. Y te recuerdo, y te recuerdo una vez más nuestro lema. Este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!